¡Cocinero de los diosas y los dioses! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vengo a presentarte un producto revolucionario. Una vez más. Esto es el cigarrito o cigarro de madera. Como se puede ver, es un tocho de madera. No tiene más, no tiene, no tiene por dónde cogerlo. Un, un tocho de madera. que Esto se diferencia de todos los otros demás, demás cigarros del mercado. En que este... A diferencia de todos los demás, no tira en absoluto. No tira. No me de fuego porque es inútil. Es madera, no tiene abertura no tiene por ningún lado. En madera, un tocho de madera no tira. Pero, esto es un aparato excepcional para momentos de máxima tensión. Cuando estés en un momento de máxima tensión, ¿le das una caladita al cigarro de madera? No un mordisquito, Dios. lo muerde así y por ejemplo le te dicen algo mira que se ha follado tu novia y tú coges esto y, y me ajá, ¡Ah, como me alegro, <risa> me alegro muy bien <risa> que lo, espero que lo hayas pasado mucho bien más, y muerdes y, y, y muerdes muerde la madera, muerdes según la intensidad de, de, la, de, la, de, la, de lo que te haya provocado eso, eso. La, la tensión y entonces es un desestresante ¿eh? Sí, sí, sí. El cigarro de madera, para morder sí. en situaciones de tensión. Claro. El, el, el porrazo de aire puro, no sé si lo recordarás, esto es un turulo de cartulina, esto aspira aire y te relaja aspirando aire. Pero si la situación es especialmente tensa, se recomienda el cigarro de madera el y morder, de madera. morder, hasta que te tranquilices. Está muy bien, claro.